que no grababa un video mm -hmm. Oigan amigos, ya, ya los extrañaba muchísimo Neta, discúlpenme mucho, mucho, muchísimo Por no subir video el mes pasado y parte de este mes Este mes solamente les subí como una canción de navidad Y por cierto, feliz navidad y año nuevo El día de hoy les traigo una reseña de un libro Que es de mis favoritos y creo que está ad hoc para esta época del año el libro del cual les voy a hablar el día de hoy se llama Segundas Oportunidades escrito por Rainbow, Rainbow Rowell les voy a hablar un poquito de lo que trata este libro esta historia se desarrolla en diciembre por ahí más o menos en época o en vísperas de navidad es por eso que les traigo esta súper recomendación Trata de un matrimonio joven, el cual está compuesto por Georgia y Liam. ¿Liam? ¿Liam? ¿Sí? Así se llama. Creo que sí. Ellos están casados y tienen dos hermosísimas hijas. Lo sé porque ya me lo imaginé. Su esposo, Liam, se encarga. Siento que estoy hablando de alguien de One Direction, pero aquí está. Su esposo se encarga de cuidar a las dos niñas Y mientras tanto Georgia trabaja muchísimo Está muy, muy full dedicada a su trabajo Porque es lo que más le apasiona, es lo que más le gusta, es lo que ama Pero a consecuencia de su trabajo ha tenido muchísimos problemas en su matrimonio Todo se pone más... como más dura la cosa Cuando Liam tiene preparado un viaje de Navidad Para ir a visitar a su mamá junto con toda su familia Pero Georgia le dice... bueno... Georgia se le olvida, se le va la onda y dice Oye, ¿qué crees? Que el día que vamos a ir a visitar a tu familia Pues también tengo mucho trabajo y ese día es muy, muy, muy importante Porque voy a tener como que mi propia serie de televisión Bueno, voy a escribir los guiones y todo eso Entonces me van a tomar como que más en cuenta Pero no puedo entonces pues obviamente su esposo se molesta porque se supone que es como un momento muy familiar Y ya habían quedado y ni modo de regresar los boletos porque ya los había comprado Entonces su esposo decide irse, pues ella no se quiere sentir sola en su casa Porque le trae recuerdos y aparte como que está muy fresco eh, la situación que tuvo con su esposo Así que le llama a su mamá y le dice que quiere ir a pasarse como que navidad y esos días ahí en su casa para no estar tan sola y aquí es donde empieza todo lo, lo mágico lo chido de la historia del libro porque ella ah, pues promete como regresarle o estar en comunicación con su esposo en llamadas y cuando marca, bueno encuentra en su, en su casa, en la casa de su mamá encuentra su antiguo teléfono que ella usaba cuando estaba en la universidad y hablaba y todo eso entonces lo encuentra y con ese le marca a su esposo Pero la sorpresa de aquí es que no habla con el nial de, de ese momento, de su presente Sino habla con el nial de su pasado Y es como de, oh por Dios, qué magia O sea, imagínense que tengas esa chance para hablar o remediar las cosas con tu amor O con tu antiguo amor, o no sé Si es como comienza la historia de este libro Me gustó la historia y cómo se desarrolla lo que no me gustó es que oh, ¡Aquí van las cosas malas! No, la verdad es que eh, se me hizo muy fluido la historia, pero en una parte como a mitad de la historia se me hizo algo muy tedioso y algo muy chocante um, no el hecho de cómo estaba narrado sino el hecho de que el personaje principal no entendía, no comprendía las cosas y era como de ¡No manches! bofetada y otra bofetada porque no comprendes que tu esposo te ama y tú la estás regando es, es como la amiga que aconsejas en el amor y no entiende así ya se cuenta espero que les guste esta lectura la verdad a mí me gustó mucho y aparte porque está ambientizada en diciembre navidad y todo eso y para lo que resta de este mes de diciembre Pues estaría bien echarte este libro Entonces espero que les haya gustado este video Esta reseña <risa> Ya, nos vemos en el siguiente video ya Porque digo, mucho mucho, mucho, mucho más muchirimas